Tengo un sueño, y es lo que hay Con convicción y fe se hará una realidad Sé que llegar, lo he de tomar Cayendo pero continuando al tropezar Romper todo en un minuto, voy a ser el rey del mundo, lo escucharás, es mi triunfo si Charlie es muy oportuno, saben que ya estoy pecando, yo ni siquiera he empezado, estoy llegando a cielo alto, no me resisto al gritarlo, a vivir y a soñar, solo piensa en ganar, tengo suerte al contar con mi equipo al actuar, me escucharán gritar en la escena final, al cielo he de mirar y lo he de lograr, si lo veo he de intentarlo, no me importa fallarlo, al límite llevarlo si lo juego he de ganarlo solo sé que estoy vivo presente ahora mismo estaré en sigilo sin vergüenza de admitirlo miradas hay en mí quieren ver triunfo en mí quieren creer en mí les mostraré así ah, quieren lo mejor de mí ya lo mejor ya lo mejor ya lo mejor quieren lo mejor de mí ya lo lo mejor ya, lo mejor ya, lo mejor y ya no voy a parar, voy a arrasar, voy a arrasar, voy a arrasar y no descansaré más, descansa en paz, descansa en paz, descansar lo, lo quieren ya, lo quieren ya, lo quieren ya, lo quieren ya, lo quieren ya, lo quieren ya, y qué demonios si lo quieren, se los ya. Y se los juro, ya no tardaré Silenciando a quienes no quieren verme crecer Vivo por mi cuenta, y ya lo probé Motivado, enseñando a los demás crecer Estoy centrado, lo tengo claro Están temblando, voy avanzando No estoy bromeando, no eres el apto No tienes tacto, para lo alto sin parar, ni escapar, sin pensar en fallar Vive por tu cuenta y ya, tu destino manejar Solo piensa en ganar, tomar todo al triunfar Cuando llegue el chance ya, lo tomarás sin dudar No quiero un folleto, ya estoy en los cielos Éxito en mis sueños, produciendo cientos Ya no tienes tiempo, porque estoy surgiendo Me estoy expandiendo, soy mi propio dueño Miradas hay en mí, quieren ver triunfo fue en mí, quieren creer en mí Les mostraré así, quieren un mejor de mí ya, lo mejor ya, lo mejor ya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 Lo quieren ya, lo quieren ya. Y qué demonios, si lo quieren, se los daré ya. Lo quieren ya, lo quieren ya. Y qué demonios, si lo quieren, se los daré ya.